No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, La está haciendo comer, boludo. ¿Cómo es de la gente que usa Negev amigo? Todos los No pasa la parada. Uh -huh. No adelante. ¡Hola! No, miralo. <risa> míralo Ahora sí. Eh, ponte que los pares, eh. Ah, aquí nos moqueó. Bueno, media, por favor. <risa> Vení vas a morir, vení. Vení, bomba. Vení, ve. ¿A dónde va? Bomba. Bomba, ¿qué haces? Vení acá. Fudeo, fudeo Nada, uh. ah, ah, ah. uh. qué buena Flash, Menos 30 Bomba, bo bombi, bombi, bombi la Ah ¿Y el azul a donde estaba. Uh. Me flashearon. ¡Me rusó me rusheo medio! Más nada eh, en, en Medio Menos 40 Si la juegan tranquilo la ganan. Último medio humo para correr Que pega el infeliz Dos no, grandes no, no. Estoy a 15 No se me matos No hay cara, no en cara Ah, era vos No correte indígena C4 caixa gorda C4 Menos 70 ay, otra más Baranda bomba medio ah, Amigo, ¿cómo no lo ve? ¡Qué chaco. ¿Qué, ah. ¿Qué hace, tipo tipo? Está más perdido Hay uno palacio ¿Murió? Ay, no hay cerca, no, no Ay, esa flash, amigo, ¿qué haces? ¿Qué hace la flash en la cara? Pasea, ¿qué hacen? Se me Ay, no por... sé qué cosa en el teclado, la concha de mi hermana, hice todo el ruido. Oh, Ay, la llana de Fornian, ¿no? eh. Atentamente tu servidor. <risa> ¡Ah! ¿A <risa> ah, vos te gusta cómo juegan los terroristas? Ahí ah. ¡Ay, amarillo, cáncer visual! Oh, casi lo <risa> Ay, boludo. Casi un poquito. Uf. Ay. Te Tanto para él No, último, último Mercado Murió uh. no, pasa ahí, pasa ahí, dale, dale, dale. Está Ah, está Mercado, Mercado, Mercado dale, dale. Se lo está baiteando, Violeta Ah, otro más site Estrella azul Otro más menos 50 Baranda, baranda, subió baranda Tengo bomba Ah, oh, amigo, Pero menos 69 Medio Anda con el azul Menos 69 y menos 46 o sea, menos lo de, menos. de fondo la bomba está en puerta en el largo de abajo. No trae.